Ya no estarás más sola, que no más sola, que no más sola, ¿qué? ya no estarás más sola, ¿qué? no más sola, ¿qué? no más sola que Dime cuántas veces te han dejado y otros has llorado tú, cuántas promesas he eh, honestas oh, que cuántas lágrimas lloraste. Cuentas maletas e ilusiones para empezar y tocaba igual Ya no más Si me abres tu corazón No estarás más sola Ojo, oh, no. he visto tantas caras Tantas veces aquí Ahora solo eres tú Te quiero a ti, te quiero a ti. No, no, no necesito a ninguna como a ti cuando esté en tu ser, ya no estarás más sola que. Si yo voy por ti, no más sola que. Si yo voy por ti, no más sola que. Si yo voy por ti, no más sola que. Ya no estarás más sola que. No te abandonaré, te valoraré. Si me mueves tu corazón, no estarás más sola que. Yo sé que 14 de febrero, él no estuvo así. Cuántas cenas juntos y juntos y no así no mostraba. Cuántas fotos rotas de ya dime tú, no me soluciona, ya no más, si me abres tu corazón, no estarás más sola que por oh, oh, He visto tantas caras lindas antes de ti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 si me abres tu corazón ya no estarás más solamente puedo hablar tu corazón roto puedo hacerte darte un nuevo comienzo puedo hacerte creer solo quiero liberarte para que te conmigo, y así ya no estarás más sola, No más sola, No más sola, No más sola, No más sola, No más sola, Ya no estarás más sola, No más sola, ti no te abandonaré, te valoraré, si me abres tu corazón, no estarás más sola bien, no más sola que no más sola no más sola no estarás más sola no te abandonaré, te valoraré. Su corazón yeah.